Tras varios años de demora, los moradores del sector Los Rielitos de esta ciudad continúan a la espera de que se les acondicione sus calles, las cuales, tal y como se puede observar en las imágenes, están en mal estado, por lo que solicitan su acondicionamiento. Esa calle, mira, ve, oye cómo no se ven aquí, con un rojo que no se le aguanta a uno de, de ese poivazo. y. y... Y ese registro desde que una harina, es tomando agua de la cloaca, que uno está aquí y, y nunca la arreglan en la calle, ¿qué más yo te puedo decir aquí? se ha hecho de todo, y, y, y no ponen asunto, de todo se ha hecho aquí en este barrio. Se ha hecho mucha huelga, muchos rebuses, la gente han ido allá mismo a hablar con Ale. Y, y. Nosotros queremos por Dios que nos arreglen estas calles porque nos estamos enfermando. El polvo no tiene ya los pulmones cogidos a varias personas. Y no se oye decir que aquí se va a hacer un arreglo de esta calle. Nosotros queremos por Dios que sí nos la arreglen, porque nosotros somos moradores de esta comunidad. Ya que no hay junta de vecinos que grite por, por, por esta comunidad. Y nosotros queremos como. Familia que somos y unidos en nuestra comunidad queremos que nos la arreglen. Eh, hay mucho grenaje de, de, de agua negra que nos están contaminando y esas son otras cosas que también no se sabe si la cloaca o qué es que está tapado. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.